Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en un pequeño top, top 5 addons que necesitas en tu mundo survival La verdad es que estos addons me gustaron bastante y espero que a ustedes también les guste eh, Te recuerdo que si no estás suscrito podría suscribirte que eso me ayudaría bastante y dejar un buen like eh, antes que nada decir también que los modos de juego experimental que necesitarán todos estos addons y los vas a poner todos en un mundo, serían pues prácticamente todos, pero igualmente te voy a dejar una imagen en pantalla. Ahora sí, eh, más que nada eh, voy a dejar ahorita los, los comentarios del anterior video y unos grandes saluditos. Ahora sí, chicos, como primera don tenemos a Lush Expansive. Es una expansión como su nombre lo indica, la cual nos trae nuevos biomas que la verdad a mí me gustaron bastante. Lo único que no me gustaron es ese detalle que son estas partículas que están en el aire como si fueran, qué sé yo, no sé si serán hojas o simplemente cosas del ambiente. Eso casi no me gustó porque puede llegar a fastidiar a algunas personas. A mí, a mí casi no me importa, pero a ustedes tal lo mejor les molesta un poco. Pero bueno, pues simplemente ese detalle Ahora sí, eh, ¿qué trae este complemento? Aparte de los biomas Pues nos traen nuevas, nuevas comidas, se puede decir así Las cuales se pueden plantar Y son bastante, pero bastante bonitas Bien decoradas, o sea, bien detalladas Y la verdad es que funcionan bastante bien tenemos, por ejemplo, aquí el arroz, la, patata, la batata o la patata, como le digan en su país, el brócoli, la cebolla, el cherry, que es, vendría siendo así un tipo tomate chiquitito. Tenemos la guayaba. Eh, recordarles que este complemento eh, fue creado por una persona portuguesa, no portuguesa, es brasileña. Así que los nombres pueden estar un poco raros. Y pues eh, prácticamente esto es lo que traería. Traería limones. Y este último ítem de aquí. Eh, ya sé que se parece bastante a este, pero este tiene una, una característica especial, que es que aparte, este se puede comer, pero este se puede arrojar. Por ejemplo, yo aquí tengo a un pequeño Jorge al cual le vamos a lanzar el tomate. Eh, eh, voy a alejarme un poquito porque voy a abrir su inventario o su tradeo y como ven, pues se lanza. Fuera bastante bueno que el creador dejara que se puedan, se, se puedan poner más tomates en el inventario porque eh, solo podemos coger uno, este si no mal me equivoco aquí están. Y como ven, pues solo puedo coger uno y tengo que ordenar. Sería solo uno para lanzar. Pero si fuera así como, por ejemplo, 16 tomates, sería bastante bonito. Eh, para continuar, eh, tenemos aquí las semillas. Lo que vendría siendo las semillas que se pueden plantar. Por ejemplo, eh, las podemos encontrar en el apartado de construcción. Y aquí tenemos todas las semillas. Estas semillas nos las dan al romperlas, si no me equivoco. Y se pueden plantar eh, normalmente. Por ejemplo, yo ahorita voy a sacar eh, la semilla de... Eh, sacamos la de cebolla y la de brócolis. Y vamos a quitar estas dos de aquí. Y las vamos a poner. Como ven, pues se planta. Eh, y para hacerlos crecer más rápido podemos usar el polvo de hueso. Que este addon bastante, funciona bastante bien, ya que con el polvo de hueso sí podemos hacerla crecer. Eh, déjenmelo... Lo busco que no, no recuerdo muy bien dónde se encontraba, bueno vamos a hacer un poco de polvo de hueso nosotros Y si nosotros le damos clic derecho como ven pues ya crece, este también y ya cuando está eh, en su fase más alta y ahorita me voy a poner en supervivencia para que vean que me dropea, eh, voy a quitarme el polvo de hueso de la mano Y como ven pues yo simplemente rompiendo me va a dar la cebolla y creo que si, si no me equivoco, si yo pongo esto aquí me va a dar la semilla. Así que pues así se, así se recolectarían estos nuevos cultivos. Está bastante bonito y cada uno pues nos da su respectiva planta o vegetal. Está bastante bonito para un mundo survival, lo cual pues yo recomiendo. Así que sin más chicos, ahora sí, pasemos con el siguiente addon. Y bueno chicos, como segundo addon o complemento del día de hoy Les traigo el que se llamaría Rustic Nature O si, sí, no Rustic Nature si no me equivoco Es un complemento desarrollado por Lamorak eh, Su página de MCPDL, tanto como el del addon anterior Lo van a encontrar en la descripción Y la verdad, eh, los crafteos de todos los bloques y todas las cosas que trae Mm, les, se las voy a dejar en la página eh, Ahí lo pueden ver y observar Ya que si me pongo a decirles eh, los crafteos de todas las cosas Me voy a demorar bastante y no quiero que el video se alargue Es eh, más que nada por eso Así que, eh, ¿qué nos trae este complemento? Pues como ven, pues este complemento nos trae cosas rústicas bastante bonitas Como decoración, como su nombre lo indica Que a mí me gustaron bastante, la verdad Tenemos tres nuevas fogatas que la verdad funcionan bastante bien Como una fogata eh, vanila eh, yo por ejemplo ahorita me voy a poner en supervivencia, en creativo perdón Y voy a sacar algunas de las cosas que se pueden poner eh, Podemos poner por ejemplo patatas, eh, podemos poner la carne, déjenme busco dónde está mm, uh -huh. eh, Por aquí tiene que estar si no mal me equivoco, acá está Vamos a sacar eh, la ternera cruda Y como ven pues simplemente dándole clic derecho se va a poner en cualquiera de, de las de aquí eh, se, funcionan bastante bien porque como les digo se pueden poner como las vanilas, se pueden poner de 4 Y como ven pues aquí ya me soltó la patata asada Como les digo es un addon bastante bueno que vale la pena descargar eh, Vamos a esperar que se cocinen para que vean que las demás funcionan también eh, Cada una se demora menos, esta es la más chetada se podría decir así eh, Es la más difícil de craftear Vuelvo y repito, los crafteos estarán en la página del creador Así para darle un poco más de apoyo como ven aquí ya se nos soltaron los filetes Que como ven son cuatro eh, Funciona bastante bien Nos da la cantidad eh, La cual nosotros eh, pusimos ahí Aparte de eso que nos trae Nos trae eh, estas carpas eh, Son bastantes variantes Yo por ejemplo solo puse La roja que es una de las que más me gustó En pantalla les van a estar apareciendo Los diferentes modelos Y pues prácticamente sería eso Aquí tenemos también este nuevo ítem que sacaron, esta es una actualización Que si nosotros le damos clic derecho va a empezar a sonar, escuchen Funciona bastante bien chicos, así que pues es, es nada más para eso Aparte de esto que nos trae, eh, nos trae estos nuevos troncos, que la verdad esto sí lo voy a decir, se craftean bastante pero bastante sencillo, simplemente vamos a sacar eh, los troncos de, de roble, vamos a sacar una mesa de crafteo y vamos a ponerlos de manera eh, horizontal si no me equivoco, eh, y aquí nos va a dar dos, que podemos poner, eh, pueden rotar, eso es, lo, eso es bastante bueno que pueden rotar, si ¿sí? yo por ejemplo... La, la forma básica sería mirando hacia esos lados. O sea que si yo lo pongo aquí, va a mirar hacia allá. Y si yo lo pongo de esta manera, pues va a girar hacia el otro lado. Más que nada es para eso. Y nos podemos sentar. Como ven, esto es un bloque. Pero si nosotros ponemos la mira un poquito más aquí arribita. Hay una entidad, la cual nos va a hacer sentarnos. Que está bastante, pero bastante bonito. Si lo quieren para un servidor de, de tipo roleplay medieval. O simplemente de survival. Eh... También nos trae estas lamparitas que están bastante cute, están bastante bonitas, a mí me gustaron. Y son tres modelos, tenemos esta de aquí, que como que es un poco más parecida a la vanilla. Tenemos esta de aquí, y esta de aquí que es la más bonita y la más... Un poquito la más complicada de hacer, ¿verdad? Aparte de esto nos trae, como les digo, otra variante de carpa. Esta sí se las voy a mostrar porque la verdad es que está bastante bonita y vale la pena. Si yo ahorita la pongo, como ven, pues es, ahí se pone, es un bloque... Eh, para romperlo simplemente tenemos que darle aquí Esto se puede traspasar Pero prácticamente solo sirve para romper este cuadrito Así que lo rompemos y ya estaría Y nos va a dropear eh, lo que vendría siendo la carpa Si ahorita me pongo en supervivencia Van a ver que si sí me la va a dropear Y ahorita la rompo Como ven pues nos da la, el ítem Que la verdad está bastante grande Se ve bastante pero bastante grande Y pues eh, bueno sería eso más que nada Así que sin más chicos pasamos con el siguiente complemento Como siguiente addon o complemento del día de hoy Tenemos el que se llama Magic Bags Que son unas, eh, como su nombre lo indica, pues unas bags, unas, unas bolsitas Pero estas son mágicas y tienen alitas y se pueden, eh, pueden perseguirte son como, son como mariposas o hadas o algo así por el estilo Que son las que están viendo aquí atrás y si yo por ejemplo ahorita la pongo para demostrarles Es esta eh, Está bastante bonita Y hace un sonidito eh, que parece sacado de un videojuego La verdad es que está bastante bonito Voy a dejar que lo escuchen otra vez Y como ven pues está bastante bonito eh, La forma de domarla sería cogiendo Esto que vendría siendo una membrana de fantasma Así que ya pueden empezar a matar a los phantoms Y pues simplemente poniéndola eh, dándole esto, la vamos a domar. Eh, no se doma la primera, es aleatorio. Puedes demorarte bastante domándola. Y una vez que ya sea tuya, eh, dándole clic derecho, puedes abrir su inventario. Puedes guardar como ves aquí. Y si ustedes shiftean y le dan un golpe y le, y le dan clic derecho, pues la entidad va a caer y se va a tirar ahí de forma bastante bonita. Y haciendo otra vez lo mismo, shifteando y dándole clic derecho, se va a levantar. Para matarla hay que darle bastantes golpes hasta que se muera Y una vez que se muere pues nos va a dropear el loot que teníamos Que en este caso vendría siendo la membrana Y nos va a dar las cosas para volverla a hacer Ya que el crafteo es el siguiente Ahorita vamos a hacerlo que vendría siendo poniendo una membrana de fantasma en la parte de arriba Un cofre en el centro Dos plumas que vendrían siendo las alas Y alrededor lo cubrimos todo con cuero Así nos daría la Magic Bags si no mal me equivoco se pueden tintar, eh, esa, el crafteo para tintarlo y todo eso, van a estar en la página del creador. Y la verdad es que esto es un complemento que vale la pena descargar. Ahora sí, pasemos con el siguiente addon. Como siguiente addon o complemento del día de hoy les traigo el que se llamaría Minimalistic Boats. El cual nos va a añadir eh, una cantidad bastante bonita y buena de botes. Botes que eh, bastante funcionales, que están bastante bien hechos y la verdad es que merecen bastante la pena Como ven aquí ya he sacado uno de las 5 o 4 variantes que tiene que están bastante bonitas y que pueden ver ahí atrás Y nos va a traer una nueva mesa El crafteo como ven pues lo van a encontrar en la mesa y se hace bastante, se podría decir sencillo Lo eh, eh, acepto por el bloque de hierro Ahora sí pues continuamos con la review en la mesa esta vamos a encontrar lo que vendrían siendo toditas las partes que vamos a utilizar Que vendría siendo el simple boat, que vendría siendo este que está aquí Y tenemos las distintas variantes, tenemos el iron boat, el cual es uno de mis favoritos Tenemos al kayak, que vendría siendo como esas balsas que te dan cuando vas de una excursión Tenemos también este de acá que vendría siendo el, el, el raft, que es una especie de balsa hecha de troncos está bastante bonita y la manera de crear estos botes es bastante buena, ya que es así simplemente eh, no funcionan Como ven, pues eh, no, me, no me puedo mover Así que tendríamos que ponerle eh, lo que vendría siendo el rudder, si no me equivoco Y ya con eso podemos manejarlo O no, tenemos que sacar lo que vendría siendo... Eh... Eh, me equivoqué chicos, no necesitamos este para el, el bote normal eh, Simplemente tendríamos que darle, voy a sacar aquí otro bote de estos y vamos a tener que darle las siguientes cosas Que vendrá siendo el Ruder Una vez que lo ponemos como ven se equipa en la parte de atrás Y otra cosa que también tenemos que ponerle vendría siendo el Save Que vendría siendo la Carpa o esta, sal, esta parte de aquí que tiene Que se craftea de la siguiente manera Una vez que la tenemos equipada chicos Lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho Y como ven pues ya se transforma en el bote el cual ya podemos conducir eh, Voy a ponerlo en el agua para que vean que va bastante rápido. Y cada uno tiene distintas velocidades. Y que para mí están bastante, bastante bien. Eh, si quieren saber cómo se craftean los demás botes. Eh, pues se los dejo en la descripción. Y otra, otro bote que vamos a probar antes de irnos. Vendría siendo el bote de Iron. Este Iron Boat. Que funciona con el motor. Eh, la co esta cosa que gira de aquí abajo. Y la manilla. Una vez que nosotros le damos el fuel y le damos clic derecho como ven pues ya podemos arrancar Y tiene una animación bastante buena que vendría siendo como que se alza El golpe que me acaban de dar fue un, un abado que está ahí debajo del mar Y como ven pues el combustible se va acabando poco a poco Así que tengan bastante cuidado y siempre lleven una reserva de combustible Así que sin más chicos pasemos con el último addon del día de hoy como último addon del día de hoy les traigo un complemento el cual nos agregará la posibilidad de escalar las cadenas. Este, este complemento está bastante bueno la verdad. Este complemento está en estado beta así que no funciona tan bien como debería. Eh, la, la manera de poder usarlo es bastante compleja ya que lo único que tenemos que hacer sería acercarnos y mirar un poco hacia arriba. Y empezaremos a escalar la cadena. Eh, si nosotros miramos hacia abajo, eh, no va a pasar nada, si nos acercamos no pasa nada, tendremos que estar mirando hacia la cadena para empezar a subir. Eh, la verdad es que no está tan bueno, pero simplemente lo quise agregar porque me pareció muy interesante el concepto. Una vez que nosotros ya estemos arriba, eh, ya podemos subir y como ven pues funciona bastante bien. Podemos ahí tener una casita en el árbol bien bonita y guardar nuestras cosas. Más que nada es un complemento eh, experimental, se podría decir así. Así que si ustedes les gusta, pueden descargárselo. Eh, a mí no me pareció tan bueno, pero más que nada es para que, para que lo vean, porque en, en algunos sí les va a gustar. Así que sin más chicos, pasemos con la despedida del video del día de hoy. Y bueno chicos, espero que les haya gustado bastante el video del día de hoy. La verdad es que a mí me encantaron todos estos complementos. Eh, los invito a descargárselos, ya que están bastante, pero bastante buenos, y pues, más que nada eso, recordarles que si llegaste a esta parte del video, te agradecería bastante que si no has dejado tu like, lo dejaras ahorita mismo, y te suscribieras también, así que sin más chicos, eh, nos vemos en un próximo top, y espero que les haya gustado, chau chao